¡Quiurem! ¡Quiurem! ¡Quiurem! ¡Ventisca! ¡Aredacta, aredacta, aredacta, aredacta! ¡Me congela! ¡No! ¡Me congeló! ¡No! ¡Me congeló! ¡Me congeló! ¡Me congeló mega Megadron! ¡Venga, hombre! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Se me ha congelado! ¡Que no me hagas llamar Fusino que lo falle! ¡Me congeló! ¡Me voy de la vida! ¡Me voy de la vida! Ha tirado, ha tirado Ventisca Entre todos los que he podido pegar a 10 Pokémon En Tormenta Arena y no ha fallado ni uno No ha fallado ni uno Compitruenos, bienvenidos una vez más a Pokémon X y Z. Bien, let's go, chicos. Vamos a hacer líder de gimnasio y estamos verdaderamente acojonados. Y antes de empezar este pedazo de reto, o oh, Eddie, por favor. <risa> Recordamos que tenemos un sorteazo activo eh, estamos en el último gimnasio Se Cuidado. decide prácticamente la serie en el combate del día de hoy Dejen un likeazo No solo para apoyarnos Sino porque están participando del pedazo de sorteo de acá abajo Por los remakes de Sino Que salen ahora mismo en tan solo unos meses Salen en diciembre si no me equivoco Se viene Es que se, se viene. viene Es que se, se viene, viene. ¿Con quién está hablando Hikes? ¿Por qué está trajardeando? No lo sé Está buscando me sus mejores de objetos para ganarlo todo o sea, es increíble Sí, sí Eh... Eh, pueden ver mi pantalla, este de acá que estamos viendo nos va a ultraquilear a todo el equipo, Podría pero a ser. todos Tengo miedo No, no tengo, tengo nada haciendo. de fuego, chicos no oh. Ah, perfecto, perfecto A ver, tengo un Volcarona que tiene, tiene ganas de sangre, mi Volcarona Bueno, ¿vas a presentar el equipo o entramos al gimnasio? Porque yo entro al gimnasio Ajá. Acabo de entrar Venga, yo entro también, ¿no? va a bueno, presentarlo eh, si queréis, ¿eh? que yo tengo igual, sí, equipo sí, sí, nuevo sí. también Sí, una, vez que me, una vez que me configuró la cena tío Venga, exactamente. venga vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Presentamos, ¿quién presenta? Yo voy a ir enseñando a mi pedazo de Polygrat Que tiene, bueno, es bueno en ataque, es increíble Lo he fichado para este gimnasio porque creo que puede merecer la pena Con abocajarro y tambor Yo creo que si le doy un poquito El de timing ahí puede casi sweepear a todo el equipo eh, Tenemos a bishar que ya le conocéis Dialga, también conocido Luismi, que es el mega Kangaskan maravilloso Fede, mi Beartic Vuelve a entrar en el equipo, esta vez con Abo Cajarro, Que creo que puede hacer bastante bien Al menos al menos en este game Luego ya lo dejaré en la caja, seguro, pero bueno, aquí está Y por último, nuestro mega Titar Que puede ser increíble con Avalancha Y ya está La verdad que es un lindo equipo La verdad, la verdad, la verdad es, es que hoy día yo estaba mirando En plan, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. fantástico, va, va, la verdad Qué alegría. Vamos a morir, yo, la verdad, que he estado muy cerca de dejar Aerodactyl en la caja diciendo, me van a matar, prefiero, <ríe> prefiero asegurar, pero bueno, T al final no, tengo por aquí a mi Gigalith, que tiene un ataque especial al acojonante, no me lo esperaba, pero bueno. va a meter la roca hasta más empezar para tocar los huevos cuanto más pueda, tengo a coxis mi querido Mr. mine que va para meter pantallas, tengo a Barbara Akel, que le voy a intentar meter un rompecoraza, a Lax, Aerodactyl, no necesita presentación, a Slowbro, que, que, pues, por ejemplo... Eh, a comer seriofilizaciones y Vals a comer seriofilizaciones también Vale, perfecto, un saludo chicos Perfectamente eh, Yo en mi escena no tengo el layout puesto porque no lo encuentro Así que Eiko lo tendrá Eiko lo va a tener que editar Perfecto Ya luego a trabajará a Echo. Perro eh, eh, Dejen un like y una suscripción porque Eiko la verdad se lo va a tener que editar bastante este capítulo gracias a mí Y a mí, a mí eh, Perfecto También se lo liado antes con el timing <risa> Arranco yo con mi querido bol que era una danza se llama. Bueno, no voy a nombrar todos los ataques. Después tenemos a Folios, el pincer, que lo llevo scarf. Le saqué la media piedra, lo llevo scarf y con autoestima. Después, al full Pikea para que se ponga, para que se coma mil liofilizaciones, es con chaleco salto y hierbalazo. Le saqué relajo, le puse hierbalazo. Y por último, Electrode. Qué bueno. Hoy y yo vamos al combate a comernos claro. las Ya está. Eh, eh. Me olvidé de un Pokémon chiquito llamado. ¡MIGAGRUN! Que va a tirar un... Va a tirar cuerpo pesados a lo que se mueva Si o no sea, muere primero, ¿no? Perfecto Ah, probablemente voy a morir, así que espero que se lo pasen ustedes la, la. <risa> Yo la verdad que tengo plena confianza en eco A pesar de que me pasen muertes, al menos que se lo pase por dios eh, Si perdemos los tres, ¿qué este... pasa? ¿Hay que repetirlo? La madre que me parió Que somos eh... malísimos Si perdemos los tres, es que somos sí. malísimos, ya está si, si perdemos los tres, nos generamos un hitran cada uno Y nos pasamos el gimnasio de lanzallamas Maravilloso <risa> Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy ¡Vamos a vamos! Vamos a por ti ¿Cuál es vuestra estrategia? Porque yo ya estoy hablando con él, la verdad Nada, que ya se so... la pasen ustedes <ríe> Yo, full tiranita Dejen un likeazo porque probablemente vamos a morir todos Sencillamente Venga. Así que, un likeazo, una suscripción que Y sí. una, una donación en el estreno Que no se nos puede, cuenten su vida, por pues favor A ver Yo solo quiero eh... que Javix pierda tres Pokémon Perfecto Perfecto <ríe> En este combate Aurorus, Jinx y Frostlash Ah, uh, bueno, Aurorus, no la hago fe, No, ¡No! Aurorus del lado izquierdo, no, por favor A la derecha está Aurorus Ay, auroros, está a la, la, derecha, lado Ay, lado está de la derecha. derecha, menos auroros. mal Menos mal eh, Presión. En este combate se decide mucho Porque aquel que pierda ¡No! más muertes Pierde la... Se, se activó Nevada después de Tormenta Arena No me la eso. No y, y ¡No! Tormenta Arena. no Oye, di que, re, que, re, que reiniciado el emulador Y tengo al Hegariz con, con Chaleco Santo no, no pueden entrar las rocas Se lo cambié antes, pero reinicié el emulador Porque me iba a medio FPS, tío Maravillosa jugada Maravillosa jugada, la verdad Maravillosa jugada La verdad que sí no fue la mejor jugada Vamos, tal. Ay, no me ha evolucionado, soy idiota Qué pena Acaba de caer un josa de lujo de locos Ventisca Se protege Aurorus, perfecto, no te ha atacado, subnormal ¡No! Energy bola! ¿Qué ah, rip no, ¡Aaah! rip Rip. Crítico Crítico, perfecto A ver, caía igual Caía igual ¡Venga, hombre! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Se me ha congelado! ¡Lo congela! A ver... Bueno... No, no tuvimos un primer turno muy afortunado que digamos No se protege a Aurorus Tijera X ¡Shinx! ¡Muerto, Shinks, muerto Shinks. de una! ¡Sí, folios! Eh, ¡Se pone más uno, folios! Sí, porque folios. acaba de... Porque acaba de evitar sí. un joya de luz, froslas. En plan... ¿Por qué? tiene manto niveo por la esto nevada. La Pero si está la tormenta de arena. No sé, entonces. <risa> no entiendo nada, ¿Folios? ¿no? ¿Folios? Folios, folios, folios. ¿Pero qué es mierda es, es esta? Fielos. Me tengo que sacar ya encima ese, si de la trampita. No, no, no, no un shot, eh, no un shot, o sea, trampa rocas, trampa rocas, trampa. Rocas, me me encanta que no me estén tocando a Mr. Mine porque ya he metido las dos pantallas, sea, esto es fantástico. Avalancha. Bueno chicos, ha llegado Megarodáctil Megarodáctil Es logro Kirim! ¡Sigo Kyurem! ¡Uh, Kyurem! Kyurem, la madre que me parió Turojama de Kyurem. Tierra viva Titar, okay. lo aguantas es. Joder Cuerpo pesado acá Me saca no okay. me voy a sacar es. que a Kyurem, por favor Por la sombra, no hay... madre mía No, no, soy tontísimo, soy tontísimo. Ventisca, Lax, muy blanco, blanco, blanco, eh. Mensa tijera en la X. polla. No te matas. ¿Lo creo. malas? Ah, Fuera frustas, bien, vale. Mensa tijera que lo tengo que cambiar. Sí, sí. Nice. Eh, rip Electro. Va a tener que morir electro. F. Va a tener que hacer ese noble sacrificio Depositemos curen. los Fs. ¿Qué habilidad tiene Megatitar? Ay. ¿Qué habilidad tiene? Pras. Megatitar nada, Megatitar tiene chorro arena, chorra arena, tiene. Sí. Sí. Es que lo que tiene un psíquico es que nada va a morir Raúl. Aurora no me supone problema, voy a ir con Qurem no me supone problemas. Un Qurem, como Qurem tenga algo fuego aprende algo fuego Qurem? sí no, tiene una pinta, tiene pinta que aprende todo fuego. Bendisca cada vez, broslas. Rip Sergio, Rip Sergio. Estoy gastando pociones, ¿eh? Paso de no me congelo, me congeló, no, me agro. Llama a fusión, llama a fusión, llama a fusión, ¿Cómo no Llama no va a Llama fusión, nada, ¿no? a fusión me hace. Arancha ah, no. Rip Electro. Perfecto. Dime que tienes chorrena de verdad. Dime que tiene chorrena de verdad. Sí, sí, sí, lo Allá. tiene. Sí, tiene, sí, lo tiene. sí, sí, sí, vamos. Adiós a vuestra mierda de, de, de, de MENTISCA, lo fallas. Josa, <risas> mentisca no va, claro, que no lo Me congela. Flinchea. Llama a fusión. ¡Lo falló! ¡Lo falló! Ay, Dios mío. ¿Por qué vos te fallas y a mí no? Chicos, chicos, quiero comentaros una cosa muy pequeñita, ¿vale? Una pequeña cosa Ha tirado, ha tirado Ventisca Entre todos los que he podido pegar a 10 Pokémon En Tormenta Arena y no ha fallado ni uno No ha fallado increíble, ni uno tío. Ni uno, Increíble tío. Tu juego mm. a lo mejor piensa que la Tormenta Arena es una Ventisca O sea, una, un granizo, puede ser Ahora sí, mira, ahora ha metido la nevada, ahora ya sí Drop de defensa especial, vete a la mierda, tío Qué increíble es esto Congelación, drop, algo más Hago no, más, sacarla no. encima ya, ya mismo hace frostlas. Vale, cambio de, cambio de clima, cambio de clima Esto es no, no, no cambia de clima Ah, que tiene nevada ahora otra vez Y con este... Ah, este es una poción que entra de locos No, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo la cagué? ¿Cómo la cagué? No era esta jugada, la puta madre No era esta jugada, ripfolios ¡Ay, la cagué! La Voy cagué, a dejar te morir, tengo que, curar de, mi tengo que dejar morir a este bicho, lo siento vale, ¡Ay, cambiamos. qué pilotudo. No, la cagué. Era currer el turno de flow, bro, no el de Pinsir ¿Fuera, Fuera la nevada. No la Fuera, la nevada. No. Fuera la nevada. Fuera la nevada. Fuera la nevada. Nadie no. quiere la nevada. Rip Fuera. Ripfolios. Ripfolios. Ripfolios. Restaurar de... todo. ¿Rip ah, soy pelotudo, ¿qué hago? Claro que. Si va a meter otra vez la nevada, soy imbécil. Hay el más, no. Hay ventisca, el pico. Ripfolios, folio, folio, folio, folio, folio, folio, folio, folio, folios. tus folio, folio. Que no me hagas más folio, no que lo falle Me congeló. No te lo creo, tarde, Chicos, o bueno. sea Llama fusión. Que me... A Pinsir no, a Pinsir no, A Pinsir no, a Pinsir no. Agron, Agron sí, Agron te lo aguanta un poquito mejor. Bueno, que okay. Echo eco va volando, Echo ni le, ni le preguntamos, eco simplemente está volando. <risa> Yo rip, estoy celebrando rip. cada muerte. Cada muerte del, del, del líder estoy la tío. Rip seis para variar, otro muerto. Oh, onda certera, menos mal que protegido. Menos mal que protegido. Ah, que le quedan dos ya, solo. Ah. Me mataron a, matar a Pinsir. No, no, Adiós, Pinsir. Luchaste bien, Pinsir. <ríe> Luchaste bien. Que en el fondo Acabar. Eko lo está celebrando, pero. Acabo de literalmente perder el combate. A bocajarro. Y a bocajarro. Si hago sea, así, este no me debería atacar ser bueno. La Bueno, Lapras tiene leofilización. Se lo pasó a Eko, bueno. Estoy no, feliz no, no. de que Eko se lo haya pasado. Cabe la posibilidad de que muera mi Kangaskhan, porque va a hacer onda certera ese mago ¿no? y he puesto a Kangaskhan en. Ese Mr. Mine, tío. Cabe la, la verdad, posibilidad. Es que no... chavales que todavía no han fallado en nada de ventisca. Estoy hasta la polla en serio. Es que, que, que no fallan, Es Ah, ahora Vamos. porque me... es más rápido, Fede, no tengo... mátalo, no hay huevos. Sí. Protección alurus lo falla. GG. ¿Se lo pasó? Me lo pasé flying Ni una muerte Uff No sale, tío Ay, tuve nah, que artiro Nada, pero Javix también va bien, eh Míralo Pero ya me ha muerto tres ¿Cómo que bien? ¿Ah, ¿Te han matado tres? Claro Bien, Baku, Bien, Me ¿Han matado tres? tres. filización rip Me mataron a Palkia por cuatro Palkia, Palkia, Palkia, Palkia, Palkia, Palkia, Palkia Ojo al turno no, bueno. Ojo al turno del líder, eh Doble de restaurar todo ha Ese muerto, es su turno Ha muerto Palkia Ha muerto Palkia Ha muerto Palkia Ahí va la ronda informativa. Tiempo de juego, Cadena Cope. <risa> ¡Rayo de gigaliz! ¿A qué? suena irónico esto de decir rayo de gigaliz, pero sí. Jue, el eslogro congelado, ¿eh? Sí, no, me ha tocado mucho. Eh, este combate está <risa> en uno de los apogeos de mala suerte de la historia de mis combates. O sea, esto es una cosa. O Oedi. Tiene que estar tinteadísimo, Eddy. Es que con razón, eh. Ostras. Me encanta que Lax pueda pegar a la otra punta. Uy. ¿Rip Gigalith. Rip Gigalith. No me lo puedo creer. Y me congelo, tío. <ríe> Llevo tres turnos. congelado. Pero gasta, gasta curar. Tienes un antihielo, seguro. Yo tengo un antihielo. He gastado un antihielo antes. Es que lo que no quiero es gastarme dos por la cara. En plan... Si no tengo, vas a hacer casi Tengo oh, anthielos Seguro Yo tengo uno Vaya ciguela. Esto es una cura no, total Eso es confusión Raw. Ah, es cura total, ciguela. Ah, sí. puede ser, sí No te pongas en el medio acu porque te cago trompadas Bien Ya está Creo que por primera vez en, la, en toda la serie no voy primero eh, bueno, no, no, Estamos empatados, creo. Has frío 4. <risa> me mataron a 5 todavía. Me queda medio. ¡Oh, novia, Aurorus! Echo. ¡Tierra viva <risa> lo falla! Eco, cuántos Bendita. te han matado? Es poco, poco A mí igual. Ah, entonces vas ganando. Me han matado a oh. cuatro. ¿No te mataron ninguno, Eko? No, no, ninguno. <risa> Mira, no te voy a insultar porque es tu capítulo. Oye, es, que, ¿no? es que con una avalancha reventé. No, estamos empatados, Javix. Estamos empatados. Estábamos a 4 muertes, creo. Dorado. Por la mía que, que perdí ayer Estamos empatados ah, vale. Rayo de hielo vale. Máxima vale. tensión en el melodrama eh, Tengo una sola opción Y es, si no mato a Aurorus De un gigadrenado, automáticamente Pierdo el combate no, el sí Aurorus se no te puede pegar, ¿no? Sí te puede pegar. Joder, no, no, tiene ¿sí? un joya de luz esperándome ahí <risa> Danza llama Pero mete más me de azareteo, ¿no? A muerte, hasta que... Ah. Es oro nunca, es oro nunca, es oro nunca Estoy a más 4 Vale, a más 4 vale, vale Pero, vale, lo pero puedes, cuando lo, puedes, lo mates como... te va a meter, te va a poner a Aurorus en el centro y te va a matar Que no, que no, que no, ¿cómo? Ahora lo mata, ¿cómo? Te lo va a meter en rango, ahora que le toca atacar a él, ¿ah no? No, no, eso es posturno. Pensaba ¿Qué, que era... Qué, hija, te, te voy a España y te cago a tiros ¡Gierra vos! Que me, me han matado a cuatro, cállate. Que me han matado a cuatro, cállate. A mí es 5, a mí es 5, a mí es 5 Gierra. Pues por el culo tenéis. Me pasa el combate con unos solo porque volcar uno es Jesucristo, vacu, con toda mi alma. <risa> Puta madre, que lo parió. A cinco, yo, Hay que decir que yo he jugado muy bien. También es cierto que tenía un equipo. Pues para reventar. Me congelaron dioma? dos veces, me metió llama fusión, no falló ninguno, nada, nada, nada, todo no. mal, todo mal. Todo Yo mal. lo que me cabreaba ha sido, eh, ha habido, creo que ha sido seis o cinco o seis turnos que tenía eh, la tormenta de arena adentro no han fallado ni una sola ventisca. No, a los tres Pokémon no, no, no. no han fallado ni una sola. A mí, no los quiero ni escuchar quejarse que me mataron a Palkia. Que no tengo legendario en el equipo. No quiero ni escucharlos quejarse de mala suerte. Me pegaron todo, me congelaron. No quiero. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. El título va a ser: Un antes y un después en el gimnasio de hielo. Hasta acá mi participación en la serie. Creo que esto ya es literalmente irremontable. Uno tiene un Yalga contra un Rayquaza Y bueno, yo voy con mi volcarona. Ostras, qué épica la salida de esta gimnasio, ¿no? Dios eh, Yo no quería decirlo, o sea, es que Lo peor es que creo que necesito un trato O sea, necesito revivir a alguien Porque si no, no puedo mantener oh, Sí, sí, sí, yo, sí, yo, sí. Yo, yo, también. Yo. yo también yo también, Que, que me killaron la palquia. Que quieren un tratito por aquí O sea, que te... es que si no voy con un Parasect ¿Sabes? Y un Sudogudo pues proponed, proponed Yo soy todo oídos. Es que voy con un Parasect y un Cherrim, tío Es que... o eso... O sea, tengo cuatro Pokémon vivos que puedo utilizar El resto son mierda Entonces... ¿sí? Necesito revivir dos o tres Pokémon Aparte del revivir máximo que tengo, seguro Cuanto menos Yo informo que de mis dos máximos revivir Voy a utilizar uno Para el full Palkia Obviamente No me extraña Y creo que con el... Yo no sé si necesitaría un trato para revivir que tienes dos porque eh, como yo Nah, sí yo decía de que de hoy y yo reviéramos a ¿Tengo? dos o tres y tú te llevaras una ruleta pero vamos como quieras si no, no. <risa> es que una ruleta ah. cualquiera no me vale <risa> porque una ruleta <risa> cualquiera es, puede ser un trevenan de mierda o un <risa> una <risa> o un ruleta una ruleta con una mega y un legendario una ruleta con una mega y un legendario y tengo dos tiradas <risa> Hijo de para, para, para. Nosotros que arruinamos tres y vos tenés una ruleta con dos tiradas. Sí. Uh -huh. Bueno, sí. Es que sí. Es que, es que sí, no hay, no hay mucho más. No podemos decir mucho, la verdad. Es que Bien, es claro. sí o sí. Exactamente. Literalmente. Mm, ¡Se viene! <risa> Ahora sí. Full dildeado de estoy. Primero al legendario vamos a buscar. Ah, Mol sí. 3. Y la mega, Heracross Perfecto ¿Tiene Mega? <risa> sí, sí, sí, sí Uf, pues tampoco me gustan mucho te recuerdo que, que que me, con... te recuerdo que me deleteo una vez sí. el equipo Es verdad Pero que con... Es lo que buscaría y... yo creo Con, con, cuatro. con encadenado, está loco, está loco Te quedan cuatro, eh con... A ver, Moltres me viene mejor que Articuno, sinceramente eh, Es mucho No cuenta Mantike? No, es mucho, es mucho, no, es mucho le tuve yo Ah, bueno, Mantec solo Mantec sí, porque... salen todas las ruletas, ¿qué está pasando? Sí, literal y Clefkin. ¿Y, y Manta y. Clefkin, ¿qué te Sí, mala. sí, yo. ¿O Sos, sos, sos, sos. So, so. Tres. ¡Hala! ¡Y Poudon! Oh. ¡Avalo! ¡Y Avalo! ¡Avalo! vaya 2. Y Poudon es God. Me gusta. Y Poudon, ¿y si revisa Garchomp en algún momento? Tengo dos revivirs todavía. Ah. Perfecto, este, este, este, ¡Perfecto! ¡Este es! este es! ¡Excelente! ¡Ese sí que sí! ¡Sí que sí, damas y caballeros! Dios, qué desastre. Vale, dos tiradas, vale. dos tiradas, dos tiradas Tiene dos para conseguir tiradas, ese a Mega Heracross. Tirada una Vamos, Hercross, vamos, Hercross. Sinceramente vamos, creo que lo mejor es Moltres o Hercross. Vale, vale Mantike. Mantike es una buena, Ay, opción. Es una no buena es mala, opción. No es mala, no es mala Mantike. Es y un gran Pokémon es mala. Es un gran Pokémon. No. Puedes ir tirando. <ríe> <ríe> <ríe> vamos, va, va, va, va, va, va. va. Sí, ah, sí, de... sí, sí. sí. <ríe> No creer, Perfecto. Bueno, creo no, no que ¿cuál vas a elegir, de los dos, de las dos tiradas, cuál? Tendría que tener otra tirada, tío. Es que esto es injustísimo. Eh, dijim... Dijimos dos tiradas. Ya, ya, mira, esto es injustísimo. Elige. El Mantike o Mantike. Tú dijiste. Habría sobre. que haberlo quitado de la ruleta, incluso, para tener las dos opciones. Es que Esto es injustísimo. Claro que sí, campeón. Eh. No lo no puedo creer. Eco. Voy a ser benevolente porque espero que en el futuro vos seas benevolente conmigo y no te olvides este momento. Venga, tireo, creo bueno. yo que te cedemos otra tirada. Espero que seas benevolente. ¿eh? Como, salga gracias, gracias, gracias. Vez, por por favor, como le salga Mantaic otra vez. Por favor, Bueno, Hellcruz. Ya, ya, ya si te sale Mantaic, te pegas dos tiros. Y Paudon, y Paudon eh, Vale, vale, vale. Creo... Bien, bien, bien. bien. Mantaic mejor, ¿no? Mantaic mejor. Sí, sí, sí, sí prefiero sí, a Mantaic, pero... yo creo. La, Tengo 10 de agua ya. <risa> a ver, Hipodon sí, no. tampoco me interesa mucho, ¿eh? hay que decir la cosa. Yo quería al Hercross, pero bueno. Pero bueno… Eh, eh, hazme un favor ¿Cómo? y despide y despiden esta escena que cerró la citra Ah, perfecto. <risa> Ahí. Vale, compañeros, pues hasta aquí el episodiazo de hoy. Ha sido, eh, la verdad, increíble. La, la ruleta increíble, el gimnasio ha sido todo a pedir de boca. Estos ahora sí, van a revivir sí, sí. 18 Pokémon, pero bueno… Eh, pienso a ganar esta puta serie… Perdón, perdón, perdón. Eh, he censurado. Si tienes esto. que censurar tú, no te preocupes. <risa> Censura. Lo dictamos, así que. Perfecto. <risa> Pues nada, chicos, dejad un super like de compituna, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Team Echo a muerte y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Echo. X y Z. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao. chao, chao.